El mundo Pokémon está lleno de porqués, por eso en Pokédex Delta intento dar respuesta a algunos de ellos. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi Pokédex. ¿Nunca os habéis preguntado por qué Dragonite tiene ese aspecto? ¿O en qué se basa exactamente Wooper? Pues en esta sección responderé a preguntas de ese tipo, repasando Pokémon uno a uno. De hecho, en este vídeo voy a responder precisamente a estas dos preguntas, Así que si os interesa, quedaos y descubrid el porqué. Esta es la segunda entrega de esta sección, así que si este es un tema que os gusta, echad un vistazo a la entrega anterior donde hablo de Pokémon como Eevee, Trico o Dialga. Si es la primera vez que veis un vídeo de esta sección o simplemente lo habéis olvidado, en esta sección trato de explicar todo lo que hay detrás de un Pokémon. Por qué es del tipo del que es, siempre y cuando esto no sea evidente, en qué se basa, detalles de su diseño y su etimología, tanto inglesa como japonesa, si estos nombres son distintos. Luego por líneas evolutivas, es decir, no voy a hablar de un Pokémon sin hacerlo también de su evolución, si es que tiene. Y en cada vídeo hablaré de un máximo de 10 cadenas evolutivas. Por supuesto, los legendarios contarán como una sola cadena cada una de ellos, es decir, si voy a hablar de Mew, seguramente hable de Mewtwo también pero serán dos líneas separadas y por tanto hablaré de 8 cadenas más y no de 9 En este vídeo quiero tratar a los reyes aprovechando que hace poco se revelaron de forma oficial a dos nuevos de estos, rey y rey y drago pero antes de hablar de ellos hablaré pues claro de otras cuantas cadenas evolutivas y antes de empezar con la lista quiero aprovechar como siempre para Recomendaros que os quedéis a ver este vídeo hasta el final y si os gusta consideréis suscribiros y dejar un like. Y si no, siempre podéis probar con otro. Seguro que hay algo en mi canal que se adecua a tus gustos. El canal está creciendo poco a poco y para llegar a los 200 suscriptores necesito vuestra ayuda. Sin duda, yo os estaré eternamente agradecido si lo hacéis. Ahora no os molesto más y empezamos con la lista. Para empezar, quiero hablar de un Pokémon introducido en la quinta generación, Elgem. La línea evolutiva de Elgem se basa completamente en el estereotípico aspecto de los aliens. Ambos Pokémon presentan, además, un aspecto algo rocoso, lo que puede provenir de los círculos de piedra que se encuentran en varias partes de las islas inglesas, como el Stonehenge de Inglaterra, que se pensaba fueron formados por extraterrestres, o bien los Dogus figuras de piedra que también han sido vinculados a estos seres. El Jim es un Pokémon de tipo psíquico que, se cree, apareció del espacio al estrellarse con un ovni. El tipo psíquico se explica gracias a los poderes que tiene tanto en la palma de su mano como en su cerebro, capaces de dar dolor de cabeza a cualquier ser humano. Su nombre proviene de las siglas LGM, Little Green Men, que significa hombrecillos verdes y se suele usar para describir los aliens. Estas siglas se pronuncian en inglés como LGM, exactamente igual que este Pokémon. Su nombre japonés, Ryure, proviene de Grey, gris en inglés, haciendo referencia al aspecto grisáceo que se cree que muchos de ellos tienen junto al prefijo Li que puede provenir de Light, luz en inglés, o Little, pequeño en inglés también. Al llegar al nivel 42, LGM, en Ambigigem, Vigigem se mantiene como tipo psíquico sin adquirir ningún otro tipo. El nombre de Vigigem es una malformación de las siglas B.E.M. Bogai Monster monstruo con ojos de bicho uno de los primeros conceptos utilizados en el diseño de los extraterrestres. La pronunciación inglesa de B.E.M. -E se asemeja mucho al nombre también. Por otro lado, su nombre japonés, o Bemu, puede proceder de O, grande en japonés, y la palabra inglesa BIM, rayo. Ahora quiero hablar de la familia Helioptile. Primero tenemos al propio Helioptile, este Pokémon tan adorable es de tipo eléctrico normal. Esto se debe a sus orejas, que tienen células que producen electricidad, la cual le da energía y le permite sobrevivir sin comida en el desierto, su hábitat natural. En cuanto al tipo normal, pues no sé, supongo que será por su aspecto de lagarto tan común. Y esto me lleva al siguiente punto, se basa en un lagarto pero en cual no está del todo claro. Físicamente se asemeja al Frinocephalus mystaceus, a la iguana o incluso al gecko leopardo, pero también parece tomar inspiración de la salamandra moteada, una especie que puede realizar la fotosíntesis, que es lo que Helioptile hace esencialmente y del basilisco común, un reptil que puede correr durante un tiempo sobre el agua ya que Helioptile puede aprender sur. En cuanto a su nombre, Helioptile es una mezcla de la palabra helios del griego antiguo que significa sol y reptile, que como ya dije en el vídeo anterior, es reptil en inglés. Y al mismo tiempo, Helioptile suena muy similar a Heliophile, heliófilo, organismos atraídos hacia los rayos del sol. En japonés recibe el nombre de erikiteru, Mezcla de erimaki-tokage, traducción japonesa del lagarto de cuello con volantes, del que hablaré más adelante, y teru, brillar. A su vez, erikiteru es muy similar al elekiter, pronunciado en japonés como erekiteru, un tipo de generador eléctrico de origen japonés. Si Helioptile recibe una piedra solar, evolucionará en eliolisk. Este Pokémon mantiene los mismos tipos que su preevolución. En este caso, el origen de Heliolisk es el anteriormente citado lagarto de cuello con volantes, aunque también comparte rasgos con los lagartos que mencioné al hablar de Helioptyle, a excepción del Frinocephalus mystachios. El nombre de Heliolisk, al igual que el de su preevolución, procede de la palabra griega Helios junto a la palabra inglesa Basilisk. Basilisco. En japonés se llama Eresado que proviene de erimaki tokage, como dije antes, la especie en la que se basa, y leza, la palabra francesa para lagarto. Ahora voy con la línea evolutiva de Gooper. Gooper era un Pokémon del que quería hablar porque se hizo popular hace relativamente poco gracias a su diseño beta. Gooper es un Pokémon de tipo agua-tierra, esto se debe a que es un Pokémon anfibio, vive en el agua pero puede moverse sin problemas por tierra y no solo eso, sino que se entierra en ella como medida de seguridad. Gooper se basa en el ajolote, una salamandra acuática. Su nombre, tanto el inglés Gooper como el japonés upa, procede de la expresión cooper looper, pronunciado en japonés como upa lupa. Esta expresión se usa, si no lo he entendido mal, como marketing para la venta de ajolotes mascota. Si me equivoco, por favor corregidme porque he encontrado poca o muy poca información al respecto. Al llegar al nivel 20, Wooper se convierte en Quagsire. Quagsire conserva el tipo agua-tierra, y es que a pesar de haber dejado atrás su costumbre de enterrarse en la tierra, parece que a Quagsire le gusta vivir en zonas de agua lodosa o barro. Quagsire se inspira en una salamandra gigante, y su nombre procede de las palabras Quagmire, un tipo de paisaje que puede llegar a tener una gran humedad y al que pertenece el pantano, zonas de mucha humedad también y agua lodosa, junto a Siren, una especie de salamandra. En cuanto al japonés, el cual es Nuo, parece ser mezcla de las palabras Numa, Pantano y O, oh, (rey) U o Sanshuo, una salamandra gigante japonesa. A continuación voy con una línea evolutiva bastante bien conocida. Dratini es el primer Pokémon de tipo dragón de la Pokédex y junto con sus evoluciones es uno de los más representativos de dicho tipo. Dratini es un Pokémon que suele habitar en lagos y estanques. Este concepto de dragón que vive en el agua puede provenir de la serpiente marina o incluso del monstruo del lago Ness, aunque su forma se asemeja también a la de un dragón japonés o Ryu. Su nombre procede de dragón o dragon en inglés y una malformación de la palabra inglesa tiny. Dratini vendría a significar entonces dragón pequeño. Su nombre es japonés, Mini Ryu, Va por el mismo camino, y es que es una mezcla de las palabras mini, que procede de miniatura o miniatura, y Ryu, la palabra japonesa para dragón. Dratini evoluciona en Dragonair al nivel 30. Dragonair guarda muchas similitudes con Dratini, no solo en su diseño sino también en su origen, a pesar de que en esta ocasión parece tomar inspiración especialmente de los Imugis, dragones coreanos menores que aspiran a ser algo más, algo que pueden conseguir si viven mil años, lo que hará aparecer un cristal llamado yuji que necesitarán atrapar para lograr su fin. Los cristales en la frente garganta de Dragonair podrían referenciar esto. También parece inspirarse en la serpiente de Cascabel en su cola y en el dios griego Hermes, mensajero de los dioses, en las alas de su cabeza. En cuanto a su nombre, combina las palabras dragón y air, aire en inglés, mientras que su nombre japonés Hakuryu parece provenir de la palabra Hakuryu, que significa dragón blanco, además de ser el nombre del compañero de Suba Ye, personaje de la leyenda china Viaje al Oeste. Dragonair evoluciona Dragonite al nivel 55. En esta ocasión el diseño cambia muchísimo más, no solo en el color, pero también en su inspiración, pasando de ser un dragón similar a una serpiente a uno mucho más grande y con extremidades y con alas. De hecho, esto hace que gane el tipo volador. Este diseño se asemeja más a los dragones occidentales esta vez, que no parecían tanto reptiles como los asiáticos y además de tener extremidades o más definidas, también poseen alas. Dragonite proviene de obviamente dragón y bien las pronunciaciones de night, noche o de night, caballero. Su nombre japonés es Kairyu. Ryu ya sabemos qué significa a estas alturas, mientras que Kai puede tener varios significados, dependiendo del kanji pues puede significar océano o alegre, dos características que definen muy bien a Dragonite, aunque también puede venir de Kaiju, monstruo o de Hakai, destrucción. Ahora voy a hablar de lo que posiblemente estabais esperando, los Regis. Como dije antes, cada rey contará como una línea evolutiva individual. Todos ellos tienen en parte el mismo origen, pero varios de ellos son completamente únicos en cuanto a esto, así que no lo comentaré aquí, sino de forma individual en cada Pokémon. Eso sí, hay un detalle en común con cada uno de ellos y son los puntitos que tienen en su cuerpo o su cabeza. Estos puntos a menudo funcionan como ojos y como forma de comunicarse, y parecen basarse en el braille, un sistema de lectura y escritura para la gente ciega y que es necesario leer para poder capturar a todos o casi todos los regis. Aunque los puntos en cada regi no forman palabras braille, por lo que si tienen significado lo desconozco. Regirock es el primero de los seis regis, y su cuerpo parece estar formado exclusivamente por rocas, lo que obviamente le da el tipo roca. Regis rock parece basarse en los colens de la cultura hebrea, sirvientes de gran poder, hechos de piedra o arcilla. También representa la edad de piedra. El nombre, que es el mismo para todos los países, proviene de Regis, realeza en latín y no lo voy a volver a repetir, y Rock, que es rock en inglés. El siguiente Regis. es Regis. Todo su cuerpo está hecho de puro hielo, lo que lo hace de tipo hielo, claro está. Al igual que Lock, este se inspira en los golems hebreos, además de representar a la edad de hielo. Su nombre está formado por Regis y por Ice, la palabra inglesa para hielo. Steel, siguiendo con el mismo patrón, está formado por completo de hielo, lo que lo hace de tipo acero, y se basa en los golems hebreos también, mientras representa a la edad de hielo. De igual forma, su nombre está compuesto por Regis y la palabra inglesa Steel, que significa acero. Con Regi High Gas comienza lo interesante. Regi High Gas es el amo del resto de Regis, simbolizado por las gemas de su torso de color rojo o naranja, azul y gris que encajan con Regilock, Regi Ice y Registeel respectivamente. Supongo que este diseño ya se ha quedado obsoleto. Como Amo, Regi Haigas no solo es mucho más grande que los demás Legis, sino también muchísimo más poderoso siendo encadenado, por así decirlo, por su habilidad Inicio Lento, lo que hace que su poder disminuya considerablemente los primeros 5 turnos. Este estatus, como Amo, también se representa por medio de su tipo normal. El musgo que crece en su cuerpo se debe al profundo letargo que ha experimentado. En cuanto a inspiración, aunque sigue pudiendo estar basado en los golems hebreos, hay mucho más en lo que indagar esta vez, pues parece estar especialmente inspirado en el golem de Praga, que según la leyenda era el más poderoso de todos ellos y que, por miedo, fue sellado en un ático, aunque también se asemeja mucho a los titanes de la mitología griega, los cuales también fueron sellados, así como el Daivarabochi, un yokai del folclore japonés, y a Omitsu, un semidios de la mitología japonesa. Todos ellos según se cree con la fuerza necesaria para mover continentes tal y como se dice de Regi Haigas. En cuanto al nombre, proviene una vez más de Regis y de la palabra griega Haigas, que significa gigante. Este es el último Regi que es débil al tipo lucha. Ahora voy a hablar de los nuevos, empezando por Regi Elequi. Regi LX es tipo eléctrico, lo que se representa en su diseño con las corrientes que recorren sus brazos y sus piernas. Y es que, si bien sigue inspirándose en los golems hebreos, también parece basarse en una bombilla y en bobinas de Tesla. Siguiendo con el patrón de los reyes anteriores, excepto Rey Jaira, representa a la edad moderna, basada en la electricidad. El nombre Rey procede de Regis, así como la palabra japonesa Ereki, que significa electricidad. Por último está Regidrago, y en serio, este diseño me encanta, ahora veréis por qué. Regidrago es de tipo dragón, ya que su cuerpo está compuesto por energía de dragón cristalizada. Sus brazos, si se pueden llamar así, forman la cabeza de un dragón, y es que según parece, en un principio su cuerpo iba a ser completamente un dragón, pero parece que Regihaiga se quedó sin piezas del Ikea y se quedó solo con la cabeza. ¿Esto lo he sacado de la wiki? No es un chiste completamente, pero ahora viene lo mejor. Además de estar basado en los buenos hebreos, la cabeza que forman sus brazos tienen la forma de la cabeza de... Sí, de Charizard, El cual, como ya sabréis, supongo, no es de tipo dragón. Así que técnicamente, Regidrago es otra forma de Charizard y ya llevamos 5. Y además... Parece representar a los años oscuros, una época comprendida justo entre la civilización del Imperio Romano y la Edad Media y de la que hay menos constancia. Refiriéndome al nombre, creo que llegados a este punto es evidente, pero por si acaso lo explico. Regidrago es una mezcla de Regis y de Dragón, que es lo que es, supuestamente. Y eso es todo por hoy. Como veis, hay detalles que desconocemos incluso de aquellos Pokémon que parecen tener un origen claro o que simplemente creíamos conocer. Poco a poco quiero ir destapando los secretos de más Pokémon así que acepto recomendaciones. Si queréis que hable de un Pokémon concreto, dejadlo en los comentarios y consideraré hablar de dicho Pokémon. Una vez más, quiero pediros que consideréis suscribiros si os ha gustado el vídeo, dejar un like o compartirlo con gente que, también consideréis, podría disfrutar de este contenido. Toda ayuda, por poquita que sea, será completamente bienvenida y agradecida. Yo no tengo nada más de lo que hablar, así que dejo ya el vídeo aquí. Muchas gracias por todo y nos vemos.